no es algo tan bonito trabajamos porque tenemos que trabajar trabajamos porque aprendimos que esa es la manera de sobrevivir en este mundo por eso trabajamos pero la verdad no es algo tan bonito salvo que nos guste lo que hacemos cuando nos gusta lo que hacemos el trabajo dejas de ser un trabajo para convertirse en una pasión en un, un entretenimiento, en un divertimento, valiosos, porque de, de eso vamos a vivir pero cuando se trabaja por gusto el trabajo de deja de ser trabajo porque créame, cuando alguien dice voy a trabajar o necesito un trabajo o tengo un trabajo lo ¿no dicen pues no es tan padre, no es tan bonito tener un trabajo, no estar en un trabajo es indispensable ya sea que trabaje para usted mismo o trabaje para terceros, pero es indispensable, a menos que tenga usted suficiente dinero para impostarlo en un cap como capital en alguna inversión y vivir de sus intereses, o bien comprar bienes y inmuebles y vivir de sus rentas, pero si no es el caso, mejor trabaje y para que el trabajo no sea el trabajo, aprenda a querer lo que hace, aunque no, es, no esté usted haciendo lo que quiere hacer, Aprendas esto, aprenda a querer lo que sí están haciendo, aprenda a querer lo que hacen. De esa manera el trabajo deja de ser un trabajo para convertirse en un entretenimiento, en un divertimento, en algo que le permite pasar la vida bien y satisfecho. Yo soy Ricardo Domínguez, esto es Estilocracia, y les recuerdo que el estilo no es algo por lo que se más, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino.